Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo restaurar un iPad sin iTunes y sin contraseña. Forma número 1. Restaurar iPad con ForUKey. Abriremos la aplicación ForUKey de Tenorshare en nuestro ordenador y conectaremos nuestro iPad al ordenador a través del uso de un cable USB. Haremos clic en la opción Iniciar y luego nuevamente a la opción Iniciar. Ahora deberemos colocar nuestro dispositivo en modo recuperación. Para ello deberemos presionar simultáneamente el botón de subir volumen y luego el botón de bajar volumen, junto con el botón de encendido. Luego deberemos mantener presionado el botón de encendido incluso cuando aparezca la manzana en la pantalla. Por último, soltaremos el botón cuando aparezca el icono de la computadora en la pantalla. Una vez entrado en modo recuperación, For ukey detectará automáticamente tu dispositivo y descargará el firmware correspondiente. Para ello, deberemos hacer clic sobre la opción descargar. Una vez finalizada la descarga, empezará el proceso de quitar el código de seguridad. Ahora solamente deberás esperar a que la barra de carga se complete. Para información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es Una vez finalizada la barra de carga, tu iPad se restaurará automáticamente y podrás utilizar sus funciones con total normalidad. Forma número 2. Restaurar iPad con iCloud. Abriremos nuestro navegador de preferencia y buscaremos la página web de iCloud.com. Una vez allí, haremos clic en la opción Buscar e iniciaremos sesión con nuestros datos. Una vez dentro, haremos clic sobre la pestaña Todos los dispositivos y seleccionaremos nuestro iPad a restaurar. Ahora haremos clic sobre la opción Borrar iPad y confirmaremos haciendo clic en Borrar. Luego deberemos introducir la contraseña de iCloud para continuar y el factor de doble autenticación. En la opción de Borrar iPad haremos clic en Siguiente y Aceptar. De esta forma automáticamente nuestro iPad se restaurará de fábrica. Al restaurarlo podrás utilizarlo con total normalidad y podrás empezar a hacer las configuraciones básicas tales como idioma, región, city, país, red Wi-Fi, seguridad y más. Forma número 3. Restaurar iPad en Ajustes. Haremos clic sobre el botón Home en nuestro iPad y accederemos a Configuraciones. Seleccionaremos la pestaña General y haremos clic sobre la opción Transferir o restaurar iPad. Luego haremos clic a Restablecer toda la configuración y confirmaremos dándole clic a los Restablecer. Una vez hecho esto, tu iPad se restaurará automáticamente. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es.